Eh, bien, eh, muchas gracias, eh, muy buenas tardes reciban un saludo cordial y fraterno a cada uno cada una de, de las personas participantes ¿no? de este ciclo virtual que hemos organizado entre, entre dos grupos de trabajo de Claxo, el grupo de metodologías y procesos participativos y el grupo de educación popular y pedagogías críticas. ¿no? Eh, este ciclo virtual lo titulamos Reinventando a Paulo Freire en el siglo XXI, desde la educación popular y las metodologías participativas. Y vamos a dar inicio entonces el día de hoy a nuestra segunda sesión, que hemos titulado Paulo Freire y el pensamiento crítico latinoamericano. Para eso eh, vamos a contar con, con la participación y la intervención de dos queridos. Eh, compañeros, integrantes también del Grupo de Trabajo de Educación Popular y Pedagogías Críticas, como es Danilo Streck y María Rosa Goldart. La dinámica va a ser un poco la siguiente, le vamos a pedir a cada uno de nuestros invitados que en un periodo máximo de 25 minutos, idealmente entre 20 y 25 minutos, puedan desarrollar los planteamientos centrales que, que prepararon para esta sesión y posterior a ello vamos a recoger preguntas, comentarios, intervenciones que ustedes pueden ir eh, dejando a lo largo del, de, de las presentaciones en el chat o en este recuadro que dice preguntas y respuestas, ¿no? Eh, entonces, eh, bueno, y posterior a, posterior a las preguntas, por supuesto, les vamos a dar un, unos, una, unos últimos minutos a Danilo y a María Rosa. Eh, la actividad está programada que se extienda hasta las 6 de la tarde, por tanto tenemos cerca de una hora y 20 minutos para poder... Eh, desarrollar esta sesión. Eh, le agradecemos también que vayan saludando, poniendo algunos comentarios en el chat y el chat lo, lo, lo, lo llenemos de vida no también para poder ir, eh, ir desarrollando el diálogo y la conversación. Así que nada, sin más preámbulos voy a pasar a presentar entonces a nuestro primer, eh, a nuestro primer panelista invitado, quien es Danilo Streck. Profesor del programa de posgraduación en educación de la Universidad de Caixas do Sul. Integra, como les decía, nuestro GT de Educación Popular y Pedagogías Críticas de Claxo. Es editor de la revista internacional Journal of Action Research. Eh, coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos en Investigación y Educación de la Universidad de Caixas do Sul. Además, es coeditor eh, del diccionario. Paulo Freire. Entonces, Danilo, por favor, 20-25 minutos para su, para su intervención, su palabra, nuestros saludos cordiales y agradecidos por acceder a la invitación para participar de este conversatorio. Por favor, Danilo, tiene la palabra. Gracias. Voy a pedir licencia para hablar en portugués. Prometo hablar despacio para que todos nos entendamos en este momento. Eu agradeço o convite para poder estar junto nesse momento aqui. É, são tantos momentos importantes é, nesse centenário de Paulo Freire. Eu acredito que nem os freirianos mais otimistas teriam imaginado um movimento e uma mobilização tão importante como estamos vendo no Brasil, na América Latina, e também em outros lugares do mundo. É muito... Eu acho que é um privilégio nós podermos estar vivendo esse momento. Eu considero assim. Cumprimento aqui os colegas que estão comigo na tela, o Fabian, que vai nos coordenar, Maria Rosa, companheira também, colega do Grupo de Claxo, e Gladys, da UDELAR. Né? Muito prazer estar com vocês. Eu... Não tá, estou trazendo uma apresentação porque eu quero colocar alguns argumentos que eu estou desenvolvendo neste centenário, entre, entre outros. Então, estou colocando isso aqui como um, uma espécie de ensaio e que pode, pode ser desenvolvido uh, de, de várias maneiras. Eu, eu parto do princípio de que realmente a obra de Paulo Freire, nesse momento, ela integra não apenas a pedagogia latino-americana, mas ela, ela, ela hoje já é parte da pedagogia mundial, internacional. Então, é uma referência praticamente obrigatória Em, vários, em, em praticamente todo o mundo, onde se estuda a pedagogia. Uh, meu argumento básico que eu quero propor é que Paulo Freire representa um momento de consolidação da pedagogia latino-americana. É esse basicamente o argumento que eu vou propor em minha fala. E ele tem quatro momentos que hoje, apenas nesses 20, 25 minutos, posso apenas mais anunciar do que elaborar. O primeiro é, momento é da própria Constituição da Latino-Americanidade de Paulo Freire. Esse é o primeiro tema que a gente pode explorar dentro deste desse contexto de reflexão. O segundo tema é a formação da pedagogia de Paulo Freire dentro de um contexto de praxis na América Latina. Esse é o outro tema. O, o terceiro tema é, o, o, é a questão dos antecedentes da pedagogia freiriana na América Latina. E o quarto tema seriam, de fato, os desdobramentos desta pedagogia. Talvez seria mais, uh, mais correto dizer, nas várias pedagogias da América Latina, nesse momento que vivemos. Então, o primeiro tema... Eu, eu acho que é muito interessante começar afirmando isso aí como brasileiro, e Paulo Freire foi brasileiro também. No Brasil, nós muitas vezes não nos sentimos parte da América Latina, tanto assim que aqui é comum dizer o Brasil e a América Latina. Então, realmente, como diz a Adriana Puigros, o Tratado de Tordesilhas, ele, de certa forma marcou a nossa história e continua marcando. E, e na formação, a nossa formação acadêmica, ela tem muito pouca informação, muito poucos conhecimentos da América Latina, ou sobre a América Latina. Isso vale para hoje e creio que na formação de Paulo Freire como profe, como como advogado Paulo Freire teve a sua formação na faculdade de direito em Recife creio que não ter não tenha sido muito diferente então creio que Paulo Freire teve que fazer um aprendizado de ser latino-americano e isso aconteceu por, pelo exílio então a passagem primeiro pela Bolívia né? eu sempre digo assim quem mesmo que ele tenha passado poucas semanas ou poucos meses em La Paz é impossível que ele não tenha sido marcado ou impactado pela experiência de, da, da, da, nesse confronto com outras com essa cultura Andina que se vive na Bolívia. E depois, então, a experiência, assim, realmente de, de formação de uma latino-americanidade, creio que se deu no Chile. Nós estamos aqui com, com o Fábio, que além de coordenar o painel, pode eventualmente trazer alguns elementos deste, dessa passagem do Chile também, que é que é fundamental na obra de Paulo Freire. Tanto assim que os livros mais importantes, que deram mais fundantes da obra de Paulo Freire, são escritos no Chile. Então, Educação com Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido, o livro clássico de Paulo Freire, não é escrito no Brasil, mas é escrito no Chile. E Paulo Freire refere muitas vezes à experiência no Chile, em Santiago, como sendo um lugar privilegiado de de aprendizagem da América Latina e do mundo, porque ele diz ó, o Chile foi uma era uma, uma verdadeira universa, universidade onde se encontravam grandes intelectuais, né? Mesmo brasileiros, Hernani Maria Fiori, que faz o prefácio da Pedagogia do Oprimido, né? e tantos outros, mesmo foi ver Aníbal Quijano, esteve na, na, no, no, no, em Santiago, o Bondi também. Então, outros intelectuais que estiveram no Chile e compuseram, digamos, em português se diz esse, esse caldo intelectual que deu, que resulta, ou de certa forma, que encontra uma concretização no livro A Pedagogia do Oprimido. Então, acho que essa, isso aqui dá para elaborar muito mais a fundo, mas acho que Paulo Freire vai reconhecendo esta latino-americanidade da qual ele é parte. No tanto así que él, 20 años después, cuando volta para Cochabamba, en 87, él dice lo siguiente. Lo que hacemos lo tenemos que hacer clara y lucidamente en relación con el destino de América Latina. ¿Sí? América Latina no será rehabilitada, sino por nosotros mismos peleando por nuestras independencias, por nuestra afirmación, por la seguridad de nosotros, por nuestra coherencia con nuestro pasado, transformando el presente para poder crear e inventar un futuro mejor. Entonces, este, este argumento que, que, que es importante, este primer momento que yo hago en la reflexión, para dizer que essa aprendizagem de ser latino-americano, de ser latino-americana, é um movimento importante que nós podemos aprender também com Paulo Freire. Talvez nós não nascemos latino-americanos, nós nos tornamos latino-americanos na medida em que nós, nós os impregnamos dessa diversidade cultural que constitui a América Latina. Bom, este é um primeiro momento da minha reflexão sobre Paulo Freire e a pedagogia latino-americana. Um segundo momento, que é igualmente muito grande, e eu posso apenas anunciar aqui, é que a pedagogia do oprimido, ela se dá dentro de um contexto de praxis na América Latina. Então, nós temos aqui a teoria da dependência, que foi fundamental para todo esse movimento. É reconhecer que... Desenvolvimento e subdesenvolvimento não, não é questão, simplesmente, não há uma passagem linear do subdesenvolvido para o mais desenvolvido, não é uma questão aqui simplesmente de que nós somos piores que os outros, né? É, mas o reconhecimento de que há aqui uma, uma, uma relação de poder entre povos, entre nações, que coloca historicamente, a América Latina numa posição de inferioridade em relação a outras partes do mundo, principalmente, uh, claro, com a modernidade da Europa. Então, esse contexto de praxis, nossa, a teoria da dependência, a teologia da libertação, que teve um papel importante tanto na formação da pedagogia do Paulo Freire, como Paulo Freire contribuiu para a teologia da libertação. Né? Ele, quando... Em uma palestra, ele se refere, por exemplo, a Gustavo Gutierrez com um amigo, meu amigo Gustavo Gutierrez. E nós sabemos que a teologia da libertação e a pedagogia do oprimido foram publicados praticamente no mesmo tempo, no mesmo período. Então, por isso eu digo, é um contexto de praxis onde várias áreas do conhecimento uh, vão dialogando entre si e compondo este, esse contexto de emancipação, de crítica, de libertação. Temos a comunicação popular, outra área né, que, que entra também, filosofia da libertação com o Dúcio, que entra mais tarde, mas já tem, tem os inícios aí. E também nas artes, então, movimento de arte, de cultura popular. Uh, isso aqui formando um contexto de, que eu chamo de contexto de praxis dentro do qual se forja esta pedagogia do oprimido isso isso é importante porque a pedagogia nesse contexto ela não tem um papel secundário ou subsidiário ela se torna de fato uma uma área uma prática uma praxis junto com outras e que tem um papel fundamental a teologia vai reconhecer papel da pedagogia, a filosofia. Então, este, esse diálogo entre áreas constituindo outra característica desse contexto, que é a inter ou a transdisciplinaridade. Né? Isso é outra questão a ser, a ser explorada muito mais a fundo ainda. Eu diria não apenas a interdisciplinaridade, mas, de fato, muito mais a transdisciplinaridade porque não são apenas disciplinas acadêmicas são saberes do povo que entra aqui na, na, na composição dessa reflexão o um outro ponto terceiro uh, momento da reflexão é que a pedagogia de Paulo Freire ela não se forma do nada ela não surge espontaneamente, como, digamos, um nordestino que no momento acorda, desperta e cria uma pedagogia. Eu, eu acho que é, é muito interessante um, uma reflexão da, da Adriana Pui ela diz o seguinte, eu vou ler porque é interessante hay una cierta insuficiencia de articulación explícita del discurso de Freire con los acontecimientos de la historia latinoamericana. Se extraña, más que el tema de las raíces fundamentales, la inscripción en su herencia político-educativa. Adriana por pues, no tiene razón en eso, porque tenemos los escritos de Paulo Freire poucas referências a autores latino-americanos que nós hoje consideramos como fontes importantes. Mariá, Tigre, Sarmiento, né? as mulheres, desde Sor Juana Inês de la Cruz, que existe tão conjunto de, de, de fontes da história da pedagogia latino-americana que não estão explícitos na obra de Paulo Freire. Mas eu, a minha leitura é que o fato de não serem explícitos, não estarem explícitas, não desmerece a obra de Paulo Freire, porque ele, de certa forma, assume implicitamente esta herança. Eu creio que é um papel nosso, de, como diz também de novo a Adriana Cui de povoar esse esse imenso deserto que é a nossa história. Não podemos esperar isso de, que Paulo Freire tenha feito. Né? Então, isso é outro uh, dado importante de, de, da, da, nesse movimento de consolidação, que ele representa, de certa forma, uma, é uma, uma tradição mesmo que implícita e, e, e que encontra na sua obra esse essa concretização. Esse é outro eu o seguinte ponto que eu quero fazer é que sendo um momento de consolidação essa pedagogia ela também se abre novamente para Uma, uma diversidade de perspectivas metodológicas e de, uh, de, de teorias pedagógicas e de práticas, né? eu só mencionar algumas aqui e, e trazer um conceito que pode parecer um pouco estranho nesse momento aqui, um pouco uh, estranho espanhol tem outro sentido, um pouco uh, diferente, soar um pouco, não? A Paulo Freire fala em a perspectiva progressista. Eu, e É um, um termo recorrente em várias de suas obras. E eu procurei entender um pouquinho o que, que é esse progressista, o que se esconde sobre o progressista. E se nós olharmos hoje, nessa leitura, nós vamos ver que o, o progressista, de fato, ele ele abriga diversas perspectivas que estão próximas entre si, mas que, ao mesmo tempo, têm diferenciações. Então, nós temos aqui, dentro desse campo, talvez, até as pedagogias progressistas mais clássicas, né? inspiradas aí na, na, na teoria do pragmatismo eh, de John Dewey, que no Brasil vem aqui com a Anísio Teixeira, que, que encontra expressão em Piaget, em uma escola nova, quer dizer, escola ativa, baseado na experiência, que tem também uma perspectiva democrática, liberal. Né? As pedagogias críticas, Paulo Freire é uma referência para as pedagogias críticas clássicas também, que geralmente são referidas à escola de Frankfurt, Ah, tem, tem toda uma tradição aqui de pensamento crítico. E e Paulo Freire é uma referência para essas pedagogias. Paulo Freire é hoje uma referência também para as pedagogias decoloniais ou descoloniais. Né? Nós vamos encontrar uh, essas pedagogias com diferentes matizes, dialogando com Paulo Freire. Nós vamos encontrar um... É, dentro destas tem um lugar muito especial para a educação popular, né? Que é talvez o lugar onde onde Paulo Freire dizia aqui eu tô em casa, né? Tanto assim que na, ainda na prefeitura de Porto Alegre de nós querer de, de, de São Paulo dizia nós queremos uma educação popular no na, na nossa na nossa rede escolar, né? Popular, eu acho que, em, de fato, tem três sentidos. Né? Eu aprendi isso com Oscar Rara no sentido, de fato, popular do público, uma boa educação popular para todos, uma educação popular no sentido de que privilegia as classes marginalizadas né? Que, que foram historicamente expropriadas, e também o popular no sentido do movimento de emancipação, de transformação da sociedade. Então, acho que essa ideia... Eu acho que aqui Paulo Freire se encontra talvez mais em casa, eu diria. Ou então pedagogias, talvez, poderíamos chamar de identitárias, pedagogias feministas, juvenis e outras, que então se abrigam sob esta grande árvore, de, da mangueira, a árvore, né? a sombra dessa mangueira. Tem uma uma imagem muito bonita do nosso amigo, colega Alfonso Torres, quando diz Paulo Freire é uma árvore que anda. Né? É, é uma imagem muito significativa, porque é essa árvore que tem uma sombra grande, uma copa que abriga perspectivas diferentes, que dialogam entre si. Ela, essa árvore tem raízes, mas uma licença poética nos permite ver essa árvore também se movimentando. E nós nos movimentando, de certa forma, com esta árvore. Ou nós mesmo, quem sabe, pondo essa árvore também em movimento. Muito brevemente, é isso que eu queria contribuir nesse momento para nossa reflexão. E depois seguimos o diálogo. Excelente, Danilo. Muito muchas gracias, muchas gracias por tu apresentação. Reiteramos, então, a as pessoas que temos eh, participando dentro de, de esta sessão: que vêm de La Plata, Yucatán, Tucumán, Guatemala, Colômbia, Brasil, Paraguai. Córdoba, etcétera, que vayan ahí anotando en el chat eh, algunas preguntas, algunos comentarios para que una vez que eh, terminemos con, con nuestra siguiente presentación podamos abrir un, una instancia, digamos, de, de, de reflexión, ¿no? Vamos a pasar entonces a, a, a la presentación de nuestra segunda invitada, que es María Rosa Goldar, María Rosa es educadora popular, integrante de la Asociación Ecuménica de Cuyo eh, y del equipo de coordinación estratégica del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, el CEAL. ¿no? Actualmente, María Rosa se desempeña como profesora e investigadora de la Universidad Nacional de Cuyo y es titular de la Cátedra de Trabajo Social Comunitario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es docente de posgrado en Educación para la Salud y en Intervención Social, y también, al igual que Danilo, es integrante del Grupo de Trabajo de Educación Popular y Pedagogías Críticas de CLACSO. Así que María Rosa, un gusto también contar con tu participación, con tus con tu reflexiones y, y tienes la palabra para, para iniciar. Bueno, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos y a todas. Un gusto compartir este espacio con... Danilo, Fabián, eh, Gladys, eh, y bueno, en la iniciativa de, del grupo de, de los dos grupos de Claxo que proponen este, este, este conversatorio, este ciclo de conversatorio en torno a la, a la, al legado de Paulo Freire y a sus eh, reinvenciones posibles en, en nuestras prácticas latinoamericanas y caribeñas. Eh, prácticas políticas y pedagógicas eh, complementariamente sin habernos puesto de acuerdo eh, la, la mirada que yo voy a, a dar del de, de aporte que me pidieron en este, en este ciclo reinventando a Paulo Freire en el siglo XXI desde la educación popular y las metodologías participativas eh, la, la mirada que yo voy a, a dar, además que lo voy a leer porque lo tengo en un texto escrito y como estoy retornando de la presencialidad y virtualidad, me cuesta este, este rápido tener que sentarse a la pantalla y para no desconcentrarme, lo voy a hacer en torno a cuatro aportes que yo considero que eh, me parecen que en todo esto, como decía Danilo, que del... De, de, de, del boom freireano en, su, en, su, en el centenario de su nacimiento, de su natalicio, eh, creo que son un aporte para eh, pensar o, o eh, hacernos cargo como educadoras y educadores populares o como eh, tributarios del pensamiento freireano, hacernos cargo de la necesidad de reinventar su, su pensamiento, y de su invitación eh, a no repetirlo, como él, como él señalaba insistentemente en, en, su, en varios momentos o en varias de, su, de las entrevistas, fundamentalmente que, dio, que daba o en sus obras, eh, pedía ser reinventado y no repetido. Eh, entonces, decir que el pensamiento de Paulo Freire y su legado están constituidos por una vasta obra que reviste múltiples aristas y aspectos de su larga trayectoria educativa. Ese legado y otras vertientes de producción de conocimientos y prácticas educativas en América Latina y el Caribe es lo que hoy busca consolidarse como un pensamiento pedagógico latinoamericano y que, como, dijo, como bien dijo Danilo, y yo coincido, creo que eh, constituye... Eh, digamos, la, el pensamiento latinoamericano en el pensamiento pedagógico mundial. Eh, la propuesta es reconocer en Freire no solo a uno de, de sus principales emergentes o inspiradores en América Latina de ese pensamiento pedagógico, sino también a quien ha nutrido e inspirado prácticas y procesos educativos y que nos ha permitido de, eh, desde, ese, desde ese legado, eh, pensar lo pedagógico como mucho más que lo escolar eh, y lo circunscripto al sistema educativo. Su pensamiento y su legado son los que nos han permitido abonar la idea de que los espacios pedagógicos y educativos son mucho más amplios y diversos que lo puramente instituido como sistema escolar. Su legado nos ha permitido per visualizar los espacios por ejemplo, los procesos sociocomunitarios y de los movimientos y organizaciones sociales como espacios educativos en los cuales se producen aprendizajes que permiten a distintos sectores subalternos de la sociedad colocar sus saberes, construir conocimientos y participar en la consolidación de proyectos propios en función de sus, de sus condiciones e intereses. Como decía al principio, eh, buscamos dar entidad a lo que el propio Freire proponía, no ser repetido, sino reinventado, recreando su pensamiento. Él mismo lo hizo en una de sus obras, que creo que eh, lo hizo, eh, que, que en esa obra nos invita no solo a hacer lo mismo, sino a, re, a, a resignificar lo que él hizo con su principal obra, con Pedagogía del Oprimido, cuando en Pedagogía de la Esperanza permite pensar un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Freire nos invitó a recrear y resignificar su pensamiento en los distintos momentos históricos. Eh, vamos, lo que intento tomar son cuatro aspectos que en Freire son simientes y germen de por qué podemos pensar en la, en la originalidad de un pensamiento pedagógico latinoamericano a partir de su obra. En la vastedad de su producción y, de su, y de, también de su eh, trayectoria y, su, y de su caminar a lo largo de su vida, hay cuatro aspectos de esa producción y que, que se constituyen en su legado que a mí me interesan retomar a partir de dos textos que son entrevistas a Paulo Freire y que me parecieron relevantes, sugerentes, eh, entre las muy diversas posibles entradas a la lectura de Freire, y que me parece que tienen eh, claves propositivas para poder pensar algunos de los debates de estos tiempos. Eh, esos cuatro temas son el, el tema de cómo concibe la colonialidad, el segundo, el, el papel de la contradicción en la dimensión política de la educación, el tercer tema es la concepción acerca del papel de la pregunta en el proceso pedagógico. Por último, el valor eh, pedagógico que le da a la cotidianidad de los sujetos. En estos cuatro aspectos que pueden entroncarse, eh, Freire despliega en gran medida sus argumentaciones y contribuciones para pensar y desentrañar como el acto educativo es al mismo tiempo eminentemente pedagógico y político. Acerca de la colonialidad, eh, de la concepción de colonialidad en Freire, en, en su libro Por una Pedagogía de la Pregunta, crítica a una educación basada en respuestas a preguntas inexistentes de Freire y Faundes, del 2013, señala que es preciso, comillas, Entender el poder fantástico de la, de la ideología colonizadora interiorizada por el colonizado, que interioriza también una figura del colonizador. Cuando el colonizador es expulsado, cuando deja el contexto geográfico del, coloniz colo del colonizado, permanece en el contexto cultural e ideológico como una sombra interiorizada, y ese proceso de descolonización de las mentes es más lento que el de la expulsión física del colonizador. No es automática. La presencia del colonizador como sombra en la intimidad del colonizado es más difícil de exteriorizar, porque al expulsar sombra del colonizador, el colonizado en cierto sentido tiene que llenar el espacio que antes ocupaba la sombra del colonizador con su propia libertad, es decir, con su decisión, con su participación en la reinvención de, de, la, de su sociedad. Esta definición tan profunda que nos da Freire de lo que él concibe como colonialidad de las mentes, podemos, está vinculada en forma directa con la idea de libertad, y nos acerca su concepción de educación liberadora, que va a ser fundament pilar fundamental en la constitución luego de la educación popular en particular y de las pedagogías críticas en general. Eh, a mi entender también constituye una invitación a construir pensamiento crítico desde el sur, pensándolo como un, no como un lugar geográfico, sino fundamentalmente como un lugar epistemológico, desde el cual ver los problemas propios de los grupos subalternizados y oprimidos, y desde allí posicionar intereses y demandas para construir esa otra sociedad, otras relaciones, otro mundo posible. Además nos permite una actualización en torno a la colonialidad para visualizarla presente en las mentes, pero que atraviesa cuerpos y construye subjetividades. Así, hoy que, tan, que en la educación popular hablamos de la constitución de subjetividades rebeldes, podemos verla como uno de los principales desafíos desde esta concepción de eh, colonialidad eh, que nos trae Freire, refiriéndola a la colonialidad introyectada en las personas en las subjetividades y que requiere un proceso de índole eh, pedagógico y cultural para poder eh, superar esas condiciones de colonialidad. Esta concepción eh, de colo freiriana de la colonialidad también es una invitación a pedagogizar distintos ámbitos y prácticas. Una pedagogización pedagogización que pueda reconocer no solo la racionalidad sino también el cuerpo, los cuerpos como otra forma de conocer, reconocer y reconocernos. El reconocimiento de la corporeidad como forma de expresión de subjetividad y espacio de aprendizajes implica una visibilización de los cuerpos diversos de los que no desde como se ha dicho, desde las, una de las derivas de, que podemos pensar de las pedagogías críticas, como es la, las pedagogías feministas, eh, bien, y que estas pedagogías vienen denunciando, como esos cuerpos diversos que no responden a la heteronormatividad, y de los cuerpos deseantes para ser reconocidos como sujetos legítimos y sujetos que transitan los procesos educativos. Y desde allí denunciar cómo muchas veces también esos sujetos cuerpos hoy son eliminados desde diversas formas de violencia. Los femicidios, los travesticidios, las mutilaciones físicas, la eliminación y desaparición de personas tienen como común denominador la eliminación física de corporeidades y o su violentación. Por lo tanto, hacer una pedagogía que legitime la diversidad en todas sus expresiones es una forma de contribuir a la constitución de subjetividades rebeldes a la vez que una denuncia de las distintas formas de autoritarismo, represión y exterminio que se están produciendo en numerosos países de la región. Y ese es un aporte freireano en clave de actualización a los debates contemporáneos. El segundo es el, el tema que me parece importante colocar, es el lugar de la contradicción para comprender la educación desde una perspectiva emancipadora. Rescatamos aquí del pensamiento de Freire el lugar que le otorga la contradicción y a partir de ella discute las perspectivas reproduccionistas de la educación muy difundidas dentro del pensamiento crítico educativo. En una entrevista con Antonio Monclus, Freire dice, hay impresa en el interior mismo de la práctica educativa sistemática una tarea que no necesita explicitarse demasiado, una tarea que el poder espera sea cumplida. Es la tarea de a través de la de educación reproducir la ideología de sustentación del poder. Pero lo que a veces las teorías de la reproducción no han dicho es que si esta es la tarea que está sustantivamente impresa, ligada a la práctica sistemática de la educación, hay sin embargo otra que si no la hubiera no se entendería la primera. La segunda tarea no es esperada ni querida por la clase dominante. La segunda tarea es la de desmitificar la primera. Es exactamente su contrario y antagónico. Esta segunda tarea solo existe porque la realidad es contradictoria. Si la realidad fuera unilateral, cierta, homogénea, no existiría ni siquiera la posibilidad de liberarse porque no habría diferencia ninguna entre opresión y liberación. Esta segunda tarea solo existe porque hay contradicción y nosotros tenemos no solo que comprenderla, sino que asumirla también. Eh, Freire, con esta cita que eh, yo he eh, traído aquí, pretende desmitificar lo que las lecturas reproduccionistas y que él mismo criticó no pueden explicar. Que allí, y allí radica la contribución original del pensamiento freireano y de las, pedag de las pedagogías críticas, latinoamericanas al, colo al colocar la idea de que la educación contiene emancipa eh, potencial emancipatorio y liberacionista, Fre que Freire desentraña a partir de la comprensión de la contradicción en el campo educativo. La dimensión política del pensamiento freireano reconoce en el carácter contradictorio y abierto de la historia la posibilidad de que la educación sea liberadora. Para ello, es preciso reconocer y asumir los retos que en cada momento histórico eh, eh, la opresión reviste y comprender las condiciones de distintos sectores, grupos subalternizados y las distintas expresiones de esas subalternizaciones. Por dar un ejemplo, la, des, la pandemia nos ha mostrado muchas contradicciones a la luz de las desigualdades. Nos ha dado y nos ha abierto múltiples desafíos para poder seguir pensando las educaciones populares en un sentido amplio y eh, que contenga eh, las distintas expresiones de ese tronco común de la educación popular como respuestas a una fuerte tendencia homogenizadora de las propuestas educativas dominantes en la mayor parte de los países de la región. La, la lectura, de la, de, la, la lectura eh, de la contradicción como constitutiva de la historia, y por lo tanto la historia, como, la historia humana como horizonte abierto, es la que permite la recreación del pensamiento freireano en clave contemporánea. El tercer eh, eh, aspecto que yo quería trabajar, era, o traer aquí, es el tema del papel pedagógico y epistemológico de la pregunta en el pensamiento freiriano. Quizás eh, uno de, de los aspectos por lo que es mayormente conocido o difundido el pensamiento freiriano sea justamente por, esta, por el papel que le otorga la pregunta. En, eh, sin embargo, él quiere destacar que en términos pedagógicos eh, tiene un lugar, pero también tiene un sentido profundamente epistemológico y, y político. Es decir, la pregunta como estrategia y proceso pedagógico y cómo la pregunta en realidad se liga a una determinada forma de conocer y de interpretar el mundo y de allí desarrollar pro, eh, acciones para transformarlo ayer un, en una conversación ni siquiera en un panel abierto pero me, me parece que es una, una cosa que me eh, una reunión con oscar jara que teníamos ayer él decía que en una, también en una entrevista freire cuando le preguntaban sobre su método en una entrevista respondió que él tenía que él no, que no había un método que que no quería que lo recordaran o que, o que se lo conociera por una un método una metodología eh, eh, educativa o pedagógica y él decía que tenía dos, eh, dos pilares solamente eh, dice, eh, que justamente hacen que eso no sea un método el, esos dos pilares eran la curiosidad y el compromiso entre esas dos eh, <risa> Elementos se construye la propuesta freiriana y no como un método. Eso me pareció que lo, ayer lo conversábamos como eh, una de las cuestiones más eh, importantes del pensamiento freiriano, que es eh, que y de la responsabilidad de quienes eh, transitamos estos caminos de reivindicación de su legado, de no de no conocerlo y, y, y al contrario, defenderlo desde la, de las perspectivas que buscan transformarlo en una propuesta metodológica o, una, o un método, un método de, de alfabetización, como fue inicialmente conocido. Dice Freire, dice, en relación a la pregunta, dice, nuestra preocupación por la pregunta no puede limitarse al ámbito de la pregunta por la pregunta misma. Lo importante es relacionar, siempre que sea posible, la pregunta y la respuesta con acciones que fueron realizadas o con acciones que puedan llegar a ser realizadas o puedan volver a realizarse. Un vínculo directo, cierro comillas, un vínculo directo entre eh, la, la pregunta y la acción que puede desencadenar el proceso educativo desde allí. Y agrega de manera categórica, entre comillas, me parece fundamental subrayar que nuestra defensa del acto de preguntar de ninguna manera considera la pregunta como un juego intelectualoide. Es preciso que el educando vaya descubriendo la relación dinámica, fuerte, viva, entre palabra y acción, entre palabra, acción, reflexión. Las respuestas, según este procedimiento, incluirían la acción que provoca la pregunta. Obrar, hablar y conocer estarían unidos. Esta piedra angular del pensamiento freireano para pensar la educación y las propuestas ed educativas desde una especificidad del pensamiento latinoamericano como una posibilidad de ligar la educación a las transformaciones necesarias de las condiciones de vida en que nos encontramos es fundamental, es nodal en el pensamiento freireano Ligar la educación a la acción, a la reflexión y a los procesos necesarios para desencadenar transformaciones. Esto hace de la pregunta un lugar profundamente sugerente en términos políticos, porque permite pensar las condiciones actuales, las condiciones actuales como posibles de ser cambiadas y ser transformadas. Apropiarnos de la centralidad de la pregunta en los procesos educativos constituye la, pos la posibilidad de ejercitar en los, en los tiempos actuales, acentuado en el contexto de pandemia y pospandemia, otra pedagogización necesaria, pedagogizar la incertidumbre. Hacer de la incertidumbre un aspecto que para aprender a vivir, vincularla a la dimensión abierta de los procesos históricos y evitar sus determinismos y descubrir el horizonte educativo de la incertidumbre como aspecto vital y constitutivo de la realidad social. Finalmente, el valor que le da Freire a la cotidianidad como punto de partida para los aprendizajes. Nos parece relevante traer y resignificar en el actual contexto y momento histórico el lugar que ocupa para Freire la cotidianidad, entendida como ese tiempo, lugar en que los seres humanos nos movemos y desde el cual educativamente se establecen las posibilidades de transformación social. Freire señala que a la cotidianidad hay que habitarla y transitarla, pero no quedarse en ese nivel de la cotidianidad. Expone claramente esa idea dialéctica al señalar que como educador o educadora, entre comillas, no tienes otro lapso de tiempo en el que moverte, sino la cotidianidad del pueblo y, el, y la cotidianidad tuya misma. Pero tienes que atravesar hasta llegar a un punto en que mires desde lejos esa misma cotidianidad y la entiendas como tal. Solo así es posible rehacer la cotidianidad. Esta concepción de cotidianidad resulta particularmente sugerente para que la educación popular pueda pensar los desafíos de la postpandemia. Al valorar la cotidianidad como vivencia popular, fundamental, pero que al mismo tiempo hay que atravesarla, comprenderla y rehacerla, nos, nos coloca de cara a la vitalidad y fuerza del pensamiento freudiano profundamente profundamente humanista, y utópico y al mismo tiempo revolucionario, pero anclado en las condiciones de vida de los sujetos con quienes trabajamos, con sus dolores, sus alegrías, sus proyecciones, sus anhelos. En este sentido, hay que reconocer la dimensión educativa en la cotidianidad de los procesos organizativos, de resistencia, de luchas de los grupos populares. La posibilidad de rectualización de este, de este aspecto de la propuesta freireana permite que hoy se la pueda entender con las perspectivas emancipatorias de pedagogías críticas provenientes, desde, por, por ejemplo, los feminismos populares, desde las vertientes que trabajan en el protagonismo infantil, que cuestionan las diferentes formas de subalternización, sub presente en las relaciones sociales contemporáneas. Y desde esa cotidianidad, por ejemplo, de mujeres, sectores de eh, diversidades sexuales, de niñeces, desde esa cotidianidad poder reinventar y recrear organizaciones y movimientos y promover en ellos procesos educativos. En la, en la cotidianidad de los sujetos está también la posibilidad y la concreción de las luchas colectivas. La acción colectiva parte de cómo intereses, necesidades y reivindicaciones comunes a un conjunto de sujetos se convierten en acciones que le permite poner esas demandas en el espacio público. Ya radica allí entonces la importancia de revalorizar el papel educativo de los movimientos sociales populares porque tienen propuestas educativas, porque desarrollan propuestas procesos educativos intencionados y también por el papel fundamental que cumplen en términos simbólicos y culturales. Sus reivindicaciones al ser colocadas en la escena pública cumplen un papel muy importante en tanto acción cultural que promueve otras miradas y otras perspectivas posibles. Estos movimientos reactualizan nuevas formas de sociabilidad y construcción del vínculo público-privado en clave comunitaria, pero también que recupera la cotidianidad como ese espacio-tiempo de reinvención de lo político. Así puede verse otras formas de organización colectiva de la cotidianidad. Esto también se visibilizó muy claramente a partir de de la pandemia y del confinamiento en los hogares como medidas sanitarias, ya que había y se demostró muchas otras formas de convivencia no hogareña más colectivas y comunitarias para afrontar las necesidades de cuidados. Por ello se necesita una tarea pedagógica permanente en lo colectivo y en la disputa pública por los por los sentidos, ya que estamos en una fuerte embestida y actualización de nuevas formas de acción de los neofascismos, los fundamentalismos y los autoritarismos que atraviesan ciertos regímenes de gobiernos y también en el interior mismo de la trama social contemporánea. Hay expresiones de un neofascismo y autoritarismo reactualizados en la pandemia que no pueden ser obviados ni soslayados, frente a los cuales es primordial pedagogizar desde lo cotidiano una lectura en clave de conflictos de modelos societales. Como cierre, creo que ya estoy en el tiempo, eh, lo planteado en el texto, en, en, en los textos que hemos recuperado, en estos textos no tan conocidos, que son las entrevistas o menos difundidos, pero que sin embargo son muy ricos para recuperar eh, las visiones de, de, de Paulo Freire en distintos contextos y en distintos momentos históricos, nos abren perspectivas para seguir pro, profundizando. Debemos pensar los desafíos a la, a, a para las educaciones populares y las pedagogías críticas latinoamericanas en el centenario de este natalicio, en este centenario del natalicio de Freire, dentro del escenario y del punto de inflexión que, está, que ha sido y está siendo la, la pandemia y pospandemia, ya que constituye un panorama de disputa política y de modelos de desarrollo y societales para, no solo para Latinoamérica y el Caribe, sino también para el mundo, y que sin embargo en este continente significó la agudización de las desigualdades porque sucedió en el continente más desigual del planeta. Esto nos coloca de cara a importantes desafíos. Estos cuatro aspectos que he recuperado en esta ponencia, aparecen clara, en estos cuatro aspectos aparecen claramente la importancia de resignificar el tema de saber y poder, que tan eh, caros son a estos dos eh, grupos de de Claxo grupos de trabajo de Claxo porque el saber en tanto fuente de poder y la importancia de pensar la educación como disputa por la legitimación de saberes ocultados, subordinados, subalternizados, y como distribución del conocimiento socialmente acumulado, implica pensar que la democratización del acceso al conocimiento y a qué tipo de conocimiento en el escenario post-pandémico se torna radicalmente necesario para reconsiderar las desigualdades que van a estar en el ámbito del conocimiento y cómo en el campo de los modelos educativos podremos ver las disputas por una nueva puja por imponer modelos de normalidad. En tanto disputa desde y en el campo de lo educativo el ideario freiriano se nos presentan en estos cuatro aspectos retomados y nos pone frente a un horizonte abierto que es radical en su denuncia de las opresiones, pero que es original, ya que se aleja de los determinismos y se erige en una invitación a reactualizar desde la educación es inédito viable de Freire para construir escenarios de futuro con persistencia esperanzada. En definitiva, es la invitación a realizar en esta etapa el mismo ejercicio que hizo Paulo Freire de revisión de sus propias obras y de sus propias ideas. Resignificar y recrear el pensamiento freiriano, abriéndolo y entroncándolo con otras múltiples búsquedas y alternativas educativas que se dan en llamar las pedagogías críticas latinoamericanas y para ver en, en perspectiva histórica el momento actual. Reactualizar en propuestas educativas, políticas y pedagógicas que sean propuestas de construcción de sociedades más justas, humanas, solidarias e igualitarias, y en convivencia armónica con la Madre Tierra. Esa es la invitación que creo que en estas cuatro dimensiones que intenté rescatar, Freire nos abre como horizonte y nos devuelve a un escenario de eh, educaciones populares comprometidas con su tiempo y en sus contextos. Muchas gracias. Muchas gracias María Rosa por la, por la clarísima presentación también. Eh, entonces, bueno, como les comentábamos a, al inicio, la idea ahora poder... Eh, Poder abrir una instancia de preguntas, comentarios, reflexiones y en esa línea eh, comentarles a María Rosa y a Danilo que hemos tenido, tenemos la participación de alrededor de 60 compañeros, compañeras, compañeros de diferentes rinconcitos de América Latina, Argentina, México, Guatemala, Colombia, Brasil, Paraguay, eh, Chaco, Río Grande, do Norte, eh, numerosos lugares, digamos, de, de América Latina acompañando el diálogo. Eh, así que me parece, creo yo, solo a modo de, de, de solamente de, de dejar como, como asentados los puntos de la mesa, eh, creo que tanto en la presentación de Danilo como de María Rosa se pusieron al menos ocho grandes nudos sobre, sobre la mesa en torno a la, a la discusión de Paulo Freire y el pensamiento crítico latinoamericano. ¿no? Danilo Pucho, puso énfasis en la idea de la, la importancia que tiene la experiencia exiliar en Freire, para poder eh, entender también su perspectiva latinoamericana, la relevancia que tiene el contexto de la praxis y el diálogo que se dio entre diferentes como teorías, disciplinas y saberes populares, eh, la centralidad que tienen las fuentes latinoamericanas que se encuentran implícitas dentro de la obra de Freire, y a su vez el, la relevancia que tienen las pedagogías progresistas ¿no? que han tenido ...que tuvieron las pedagogías progresistas en la obra freiriana... ...y cómo las pedagogías eh, progresistas en la actualidad... ...también retoman el legado de Freire. Y María Rosa Goldar nos enfatizaba sobre... Con, con, con, ...con mucha claridad también... ...estos cuatro nudos asociados a la, a la idea de la colonialidad... ...la centralidad de la contradicción en Freire... En la, la, ...la preocupación por la pregunta y todo el tema de la cotidianidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos, digamos, suficiente materia para poder entrar a, a discutir y a conversar en torno, en torno a estas temáticas. Y les quería inicialmente, Danilo y María Rosa, comentar que ya, ya tenemos cuatro preguntas en el chat, ¿no? Así que se las voy a leer, les pido, por favor, si es que se las pueden anotar, para que puedan ustedes eh, posteriormente hacer una intervención integrando... A lo mejor alguna de estas preguntas, cruzando otra o poniendo énfasis en la que, en la que ustedes se sientan más cómodos, ¿no? La primera pregunta la, la pone Alessandra de Brasil y dice lo siguiente, a partir de la comprensión de las colonialidades que marcan nuestra experiencia histórica social en este continente, ¿cuál es el sentido y la fuerza de la idea de humanización en el pensamiento de Paulo Freire, no? Ahí tenemos la primera pregunta de Alessandra de Brasil. La segunda, de Diana, de Argentina y Colombia, si es que es Diana López que conozco, si es que no, me, me, me disculpo. Eh, desde el contexto actual, en el marco de la virtualidad, ¿cómo abordar y cuestionar en las prácticas educativas las violencias coloniales? ¿Sí? Esa sería la, la segunda pregunta de Diana. La tercera de nuestra querida compañera Mercedes Palumbo, ¿no? también del grupo de trabajo. ¿Cómo pensar los aportes de Freire a la construcción de un modo latinoamericano de hacer ciencia social, considerando que es retomado por perspectivas metodológicas y epistemológicas contemporáneas? Agradecimientos también de Mercedes por la claridad de sus presentaciones. Y finalmente, una cuarta pregunta de Vania. Eh, Vania, Vania dice... Desde la formación universitaria actual, pareciera que la formación de, comillas, tecnólogos sociales es una realidad instalada. ¿Cómo retomar el camino de la educación liberadora y crítica? Eh, hasta ahí por lo menos las preguntas, las cuatro preguntas que yo logré rescatar del chat. Por supuesto hay muchos agradecimientos de cada una de las personas que participan. Entonces les pediría que como máximo, Danilo y María Rosa, se puedan tomar máximo 10 minutitos cada uno para poder abordar alguno de estos, de estos cuatro grandes puntos que ponen los participantes eh, dentro de la mesa. De todas maneras, las preguntas están en el chat, si es que algo no les quedó o yo se las voy pegando ahora nuevamente para que las tengan ahí a mano. Así que partamos en el mismo orden en el, que, en el que desarrollamos la presentación, así que le daría primero la palabra a Danilo, por favor. Danilo. Sí, okay. gracias. Uh, también agradecer las preguntas y también agradecer a María Rosa por el uh, aporte que ella ela está dando aquí para pensar Freire en este momento. María Rosa, realmente fue... Me gusté mucho de tu... Do, dos pontos aqui que tu levantas e eu creio, Maria Rosa, que de certa forma tu apontas para algumas respostas para as perguntas que foram colocadas aqui, mais do que minhas uh, reflexões que eu trouxe. Mas eu, eu tô, foi muito bom que a Alessandra uh, trouxe a questão da humanização, Não, porque a questão da humanização é central, de fato, no pensamento de Paulo Freire. Se nós pensamos em, em pedagogia do oprimido lá no começo, bem no início da pedagogia do vai temos que repensar o nosso posto no cosmos, o nosso lugar no cosmos. Não é, não é apenas a história, é no cosmos. É, é muito significativo isso aqui. Não Eu acho que conversa bem com o que a Maria Rosa estava colocando aqui também, a ideia do cosmos. E, e quer dizer, a humanização vista desta forma abrangente, quer dizer, o mundo de Paulo Freire, esse cosmos de Paulo Freire, que, como ele meu mundo é o quintal da minha casa, são as árvores, é o mar é o ar que respiro, este é meu mundo. São as pessoas também, a história. Né? Este é o, o mundo de Paulo Freire. E a humanização acontece dentro deste mundo, é não desconectado deste mundo, para Paulo Freire. E a, a humanização Ela, ela está sempre na tensão com a desumanização. Isso é outra... Para mim, é uma, uma questão muito importante para Paulo Ferreira. Quer dizer, ninguém de nós é, é plenamente e definitivamente humanizado e o outro uh, definitivamente desumanizado. Né? Então, acho que essa... Esta humanização, como um processo permanente de tornar-nos sujeitos e pessoas, e gente. Eu, eu quero fazer uma distinção aqui que eu, eu fui pensando nisso. Para Paulo Freire, a ideia do dizer a sua palavra, ser sujeito na história, é fundamental. Mas os últimos escritos, Paulo Freire usa muito a expressão ser gente, a gentificação, que eu acho que corresponde a essa ideia de ela, ela, de certa forma, ultrapassa a agência histórica política. Se eu penso sobre no Brasil, ser sujeito, dizer a sua história, a sua palavra... Nós tivemos manifestações antidemocráticas aqui no Brasil. Pessoas muito convencidas que disseram a sua palavra. Dizem a sua palavra. Sim? Mas que palavra foi dita? Por isso a ideia da humanização do ser gente que eu acho que acrescenta essa dimensão ética ao atuar como sujeito na história, dizer a sua palavra. E, e nesse sentido, sim, eu acho que a, a humanização é, é realmente esse, esse processo constante no qual nós estamos, com a, a, a humanização como uma possibilidade, assim como a desumanização também é uma possibilidade histórica, concreta, real para todos nós. Né? Então, acho que esse é o, o, é, é o que Paulo Freire vai dizer, é a boniteza e é o risco de, da vida. Né? É a boniteza e também é o, o risco de, de estar vivo. E é também, acho que especialmente a boniteza, é o risco de ser maestro e maestra, de ser professor e ser professora, assim investigador sem investigadora, né, esse papel especial que nós temos. A, a questão que a Diana, eu sei que não respondi a pergunta, Alessandra, a tua pergunta vai muito além do que eu estou colocando aqui. A Diana, como abordar na virtualidade a questão da violência, violência colonial? Eu, eu acho que aqui, realmente, a Maria Rosa, de certa forma, tratou disso aqui quando ela falou da pergunta, né? a pedagogia da pergunta, do cotidiano, da, da questão da incertidumbre, da incerteza, e, e a ênfase de, do Paulo Freire, principalmente em pedagogia, da autonomia, no pensar certo. Ele repete muitas vezes, é uma expressão que me, me fez pensar muito. Né? O que, que significa pensar certo? Né? E, mas ele insiste nisso. Eu, ao mesmo tempo, ele vai dizer, pensar certo, ele se dá sempre nesse contexto de incertezas. Tanto assim que, num lugar, ele escreve, se eu tiver... De mais certeza, de minhas certezas, eu tenho que tomar cuidado porque posso estar errado, posso estar pensando errado. Então, posso estar me cerrando em verdades é, fechadas, fixas, né, que não é o pensamento é, freiriano da pedagogia da pergunta, da, da, da problematização constante, quer dizer, a pedagogia problematizadora como um, um uma, uma em contraposição à pedagogia bancária, né? então acho que seria por aí na como abordar quer dizer a virtualidade ela nos coloca diante de novos desafios, né? Eu, eu acho que a virtualidade ela nos desafia a pensar as mediações tecnológicas para reinventar o diálogo, hoje. Nós estamos diante desse desafio, e é um desafio muito interessante. Todos nós temos histórias, eu tenho, você tem, Diana, e todos nós temos histórias aqui do momento de, de incerteza, de busca... Uh, de, de uh, que estamos vivendo agora com uh, com a pandemia nós temos que nos reinventar de, de várias formas usando uma tecnologia diferente e uh, e aqui eu pensei o uh, Paulo Freire uma, uma questão importante aqui para mim uh, não podemos buscar em Paulo Freire respostas imediatas como Uh, o que Paulo Freire me diz sobre o uso das tecnologias digitais? Não. Paulo Freire, quando fez a alfabetização, a maior inovação tecnológica era o projetor de slides, sim? que muitos de vocês nem conhecem mais. <risos> é, mas era a última inovação que tinha. Quando foi secretário de educação, era o computador. Não, e Paulo Freire insistiu que as crianças tivessem, losinhos, lazinhas, que nas escolas tivessem a computadora. Essa era a tecnologia última que havia. Então, a pergunta que eu acho que deve ser colocada sempre não é se Paulo Freire é atual agora no contexto das tecnologias digitais, mas a pergunta é como nós podemos podemos ser atuais no nosso tempo, porque em, em, em a sombra dessa mangueira, Paulo Freire escreve, uma das coisas mais lastimáveis é ser um exilado do seu tempo, uma exilada do seu tempo, ninguém merece ser um exilado do seu tempo, é e o nosso tempo, é o tempo esse que estamos vivendo, com todas as contradições, com todos os problemas, mas também com todas as belezas aqui de, de poder nos encontrar agora com tanta gente de lugares diferentes. Né? A questão a Mercedes, a questão das metodologias do Mercedes, é, muito obrigado por essa pergunta. Eu sempre... eu Eu olho assim, Paulo Freire é uma referência internacional, na metodologia de pesquisa. Eu transito em contextos internacionais, na pesquisação, na questão da transdisciplinaridade, e Paulo Freire aparece, junto com Orlando Fazborda como referências em metodologia de pesquisa. Então, Mercedes, eu acho que nesses dois campos aqui, de metodologia de, de, de pesquisa esse né? Que, que aqui nesse grupo de trabalho que muitos é, muitos têm desenvolvido importantes é, projetos nessa área a metodologia de desde a IAP investigação participativa a pesquisa participante sistematização de, Experi de experiências então todo esse campo que nós temos aqui de, de, de experimentação e de prática de pesquisa participativa e também na questão da transdisciplinaridade. A investigação temática de Paulo Freire era realizada por equipe. Era equipe de diferentes disciplinas, mas era também junto com o povo. Então, acho que estas eh, perspectivas, eh, Mercedes, elas elas são hoje extremamente necessárias para trabalhar os problemas complexos colocados pela sociedade. A questão ecológica, a questão da violência, a questão da migração, tantos problemas que nós temos aqui que uma disciplina não consegue mais resolver. Né? E a outra, sim, o tecnólogo social, eu creio que não, não entendi bem a pergunta, mas eu, eu, eu acho que aqui, não sei se se trata de formar um profissional específica ou de realmente fazer da leitura do mundo, como queria Paulo Freire, uma, uma, uma, um, uma questão permanente dentro de nossa formação acadêmica, em qualquer área, a leitura do mundo, desde a área da saúde, a área das tecnologias, como é que nós lemos o nosso mundo para dar conta de não apenas sobreviver nele, mas também de transformá-lo para ter uma vida melhor para todos. Muito obrigado pelas perguntas. Obrigado, Danilo, também a ti por por compartir tus reflexiones y, y te están dando las gracias también dentro, de la, dentro del chat. Eh, María Rosa, por favor, para que puedas hacer uso de tus diez minutitos y, y, y vayamos cerrando. Escuchamos. Eh, gracias, Fabián. Eh, en torno a la primera pregunta del de, eh, el tema o la la idea de humanización o cómo aparece la, la humanización en Freire, yo creo que es una tarea de, eh, de nosotras y nosotros como freireanos, esto de cómo colocar el pensamiento de Freire en clave de eh, una propuesta eh, que se inscribe en el humanismo. Para mí es eh, quienes han pretendido colocarlo en una tradición de ortodoxia eh, de izquierda, o de una ortodoxia de, de como educador eh, en la izquierda, para mí desconocen el carácter profundamente humanista de la propuesta freireana. Y en ese sentido para mí tiene dos pilares. El, el, esa, el, la fundamentación de la, del carácter humanista de la propuesta freireana, de su pensamiento, que tiene que ver por un lado con su concepción del ser humano de, como un ser inacabado y en permanente posibilidad de transformarse al mismo tiempo que conoce y al mismo tiempo que comprende su mundo y lo transforma. Me parece que ese es un nudo que le, da, que le otorga una confianza al ser humano, que, que es cierto lo que dice eh, Danilo, de que también... Eh, está en tensión en, sí, en tensión dialéctica con la deshumanización posible pero le coloca ese, esa, ese potencial inacabado de transformación y la otra es el, el que lo dije en, en algún momento es el, que, el carácter abierto de la historia digamos, la, la concepción la historicidad del ser humano eh, en tanto la historia puede ser transformada igual que la, el papel de la de la contradicción, pero no la contradicción como lectura dialéctica de, de, de una dialéctica mecanicista, sino la contradicción como oportunidad de transformación de un horizonte abierto. Me parece que esos son como dos pilares de, que permiten leer la, la, la propuesta freiriana como una propuesta profundamente humanista y, y, de, y sí, de, de desentrañarlo de, desprenderla de una visión de, de un freire más eh, pegado a una ortodoxia o a un dogmatismo. Eh, respecto a la virtualidad y las violencias coloniales que pueden ejercerse a través de la virtualidad, yo creo que también es que fundamentalmente esa tarea la tenemos noso nosotras, nosotres. Eh, no, no, no es eh, digamos el que se transformen en violencias coloniales, es como... Ejercemos la disputa de un nuevo, de un nuevo, un campo distinto, como dijo, como reseñó recién Danilo, que Freire probablemente haya estado en los albores. Y que incluso, eh, yo le digo, en este tiempo ahora tenemos que discutir o debatir y disputar, no más que la virtualidad, eh, la, lo que significa la bimodalidad, no solo como forma, se escute muchísimo en los ámbitos educativos, si bimodal, si híbrido, no sé cuánto, pero yo digo, ¿qué va a pasar con la bimodalidad en nuestras cotidianidades? Esto de que nos desenvolvemos en dos tiempos y espacios al mismo tiempo, la pospandemia, no sé, por lo menos aquí, en el contexto en el que yo me muevo, está siendo de una hiperdemanda a estudiantes, a, do, a estudiantes, a todos, a todas. Nos movemos como en dos. ¿Qué tal si pensamos más que la pensamos la virtualidad como una oportunidad? Esto que decía Daniel, nos estamos encontrando, eh, nos hemos encontrado mil veces en estos tiempos por esta, eh, es, e, esta posibilidad. Pero al mismo tiempo, eh, ¿qué pasa con esa, con esa doble banda en que nos, vamos a, eh, nos estamos moviendo en este, en este tiempo? ¿Qué significa...? Educar en esa, en esa doble banda, aunque sean, hagamos todas las clases presenciales, van a estar ya disputando su cotidianidad en la, en la virtualidad. O aunque hagamos todos los espacios virtuales, la, eh, estamos en un mundo que nos circunda y estamos en presencialidad. Entonces eso me parece que es como para pensar en términos de cómo eso se traduce en clave dominadora o cómo disputamos otra forma de transitar, en un contexto que yo creo que es profundamente autoritario, profundamente eh, normalizador. Esto de poder volver a la normalidad, para mí me parece que hay una tendencia, una nueva homogenización que es muy difícil disputar desde sentidos eh, liberadores o emancipatorios. Eh, en esta pregunta luego de, de Mercedes, de, de cómo hacer ciencia social, eh, con, a, eh, o pensar los aportes freirianos, eh, yo coincido eh, con Danilo, que uno de los principales desafíos y aportes a pensar es la transdisciplinariedad, no como eslogan, sino como ejercicio. El, la ruptura de los, del paradigma clásico de las disciplinas y la hiperespecificidad de los, de los saberes o los conocimientos me parece que es sumamente interesante ¿no? eh, para hacer ciencia social. Y la otra que yo creo que es también, por lo menos a mí me está, hay, a, a varios nos da esto de cómo se hace de la experiencia eh, un lugar, eh, digamos, cómo se le da entidad epistemológica a la experiencia como fuente de conocimiento. Creo que eso las ciencias sociales tienen muchísimo para andar, tenemos muchísimo para además para disputar y legitimar desde ese lugar, eh, con la tradición de la IAP, con la tradición de la investigación militante, pero recreándola en, con nuevas también nuevos aportes. Eh, y lo de los... Eh, Tecnólogos sociales, la última pregunta que nos formulaban, yo creo que hay una tendencia a la, eh, a la eh, instantaneidad, instantaneidad y a la eh, respuesta refleja, que es bien propio de la, de la refleja, o no sé si es refleja la, la palabra más exacta, pero la. Pregunta-respuesta, lo propio de la, de la tecnología sin mediación de la reflexión eh, y la verdad que frente a eso solamente para mí eh, es volver a recrear el Freire, el, el pensamiento freireano en tanto, no, no únicamente ver a Freire como, como, un, como un superhéroe que nos dio todo, sino con alguien que nos invitó y que la única forma, por lo menos desde la tradición de la educación popular, de poder recrear sentidos en esta época, es hacer, haciéndolo colectivamente, cabalmente eh, humanista, en el sentido eh, que, que hoy damos a ese significado, que es salir del antropocentrismo para colocar, colocarnos en una disputa biocéntrica, de colocar la vida como centro de nuevas formas de de, de modelos societales, para disputar propuestas, eh, y eso creo que es lo que nos va a recrear el pensamiento freiriano en este tiempo. Yo no tengo otra, otra respuesta y creo que también nos equivocaríamos si pensamos que Freire tiene respuesta para, para todo. Freire es una invitación. Y, el, y la expresión del inédito viable, que como una, me parece que es la, la expresión como, así con la educación bancaria, en un momento nos hizo que okay, okay, okay, no, eh, fue como lo que nos invitó a resignificar y a dar vuelta a las propuestas educativas. Creo que en clave de estos tiempos, el inédito viable es un potencial emancipatorio muy rico para repensarlo como colectivos eh, que nos preguntamos y nos desafiamos a pensar futuros mejores, unos otros mundos posibles Bien, muchas gracias eh, María Rosa muchas gracias Danilo, sabemos que para quienes quienes continuamos el legado y, y, y trabajamos y luchamos por, por mantener ahí vigente el legado freiriano, han sido meses intensos y la posibilidad de que nos brinden este tiempo para este ciclo virtual, eh, la posibilidad de dialogar con ustedes eh, es riquísima, ¿no? Eh, con, con la palabra entonces de María Rosa vamos a dar cierre a lo que es esta segunda sesión del ciclo virtual Reinventando a Paulo Freire en el siglo XXI desde la educación popular y las metodologías participativas. Y dejamos a todos, todas, todes cordialmente invitados para las dos próximas sesiones, ¿no? Recordemos que este ciclo está pensado para todos los miércoles de octubre entre 16, 30 y 18 horas, hora... Argentina, Uruguay, Chile, eh, dos horas menos en Colombia, eh, y la próxima sesión, la del 20 de octubre, está centrada en Paulo Freire y el diálogo desde las universidades de los sures, y la sesión cuarta, la última, el 27 de octubre, estaría centrada en Paulo Freire y la investigación acción participativa, ¿no? Así que lo dejamos hasta acá, agradecimientos cordiales, un saludo fraterno, eh, y, y nos, seguimos, nos seguimos encontrando en las próximas sesiones. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, Danilo. Chao, María Rosa. Muchas gracias.